Uf. Voy a tratar de entrar allá Uf. Uf, tengo miedo No sé, no sé qué puede haber allá Ok <risa> Unas bolas Ok o sea, no puedo abrir esto. Pero a ver, entonces acá en las bolas, algo tengo que hacer acá. O no sé, quién sabe. De pronto haya que...